¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saludo acá Mauricio Lara, conductor del programa Ataque Directo. Estamos en el decimoquinto programa de nuestro formato online para llevar toda la información de lo que pasa en nuestro fútbol de, de tercera división y también alguna que otra noticia de lo que pasa en nuestro fútbol nacional para saber qué pasa con aquellos clubes, jugadores y en este caso en concreto qué pasa con, con ANFA, cómo, cómo va avanzando todo para como lo hemos dicho en nuestros 15 capítulos, eh, contando este, un posible torneo de tercera división A y tercera división B. Para eso, para debatir muchas cositas y también información, Comentarles que hoy día estamos en horario nuevo, partimos desde las 20 horas hasta las eh, 21.30, nos vamos a ampliar un poquito, nos quedábamos cortos, así que se hicieron las gestiones y estamos felizmente en un nuevo horario, un poquito más extenso, así que vamos a tener para debatir, para hablar un poquito más, así que esperar que toda la gente ya vaya compartiendo en sus redes, ahí comentando con nosotros para aclarar aquellas dudas que tengan de lo que pasa en nuestro fútbol. Quiero saludar cordialmente a mi amigo eh, José Ángel, el poeta del relato que ya está eh, felizmente en Santiago. ¿Cómo está, poeta? ¿Cómo ha sido su llegada? ¿Cómo, cómo se ha sentido acá en la capital? Buen, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos los que están en sintonía de un nuevo episodio de Ataque Directo, arroba, Ataque Directo en redes sociales. Por supuesto, en qué otro lugar? A través de Tu Zona X, Contento como. Con, con lo que decías de haber retornado a Santiago, de poder estar acá trabajando un poco más tranquilo, dicho sea de paso, y ya 100% enfocado para poder hablar de fútbol y poder saber de la actualidad, de lo que está aconteciendo en esta categoría que ha empezado a tener mayor visibilidad y hay que empezar a trabajar en torno a ello. Así es, nos estamos haciendo cada vez un espacio más grande, eh, cada vez un nombre mayor y, y eso es bastante bueno. Eh, saludar a mi amigo Alexis González, el hombre que cada día se vuelve más tecnológico ahí, ya Cada vez trae más implementos, más piezas armando su, su propio router ahí, Su antena satelital en la casa, ¿cómo está Alexis? Bien, bien Mauricio, contento de estar una semana más En este hermoso programa que lo hacemos con mucha, mucha pasión, mucho cariño Y poder llevar, como dices tú, la información a todos los amantes de la tercera división Así es, bueno, ya habrán visto en nuestras redes sociales, habíamos anunciado al tremendo invitado que teníamos el día de hoy, muchos dirigentes lo conocen porque él es un facilitador de la comunicación entre aquellos clubes, un representante muy conocido del tercera división, en este caso... ANFA, y el día de hoy lo invitamos para que, aclarar muchas dudas, conversar, debatir un poquito de fútbol, nos había costado poder coordinar, pero agradablemente el día de hoy está con nosotros don Gerardo Castro. ¿Cómo está, don Gerardo? Hola, muy buenas noches, saludando a todos los que están presentes. Eh, bien, bien hasta este minuto, con casi 140 días de encierro, pero bien. Eh, esperando a que esto comience a decaer o bien se muestren signos buenos o positivos ante lo que está sucediendo a nivel mundial, que no es solo en Chile. Así es, algo que nos ha atacado complejamente a todos. Saber personalmente usted, su familia, cómo, cómo han llevado esto de la pandemia. Eh, me comentaban por ahí en interno, bueno, que usted incluso hace clases de forma online. Si nos puede comentar un poquito cómo ha sobrellevado eso algo fuera de, de lo que es la tercera división. Bueno, yo soy profesor, yo vivo de mi profesión, que es ser profesor, y hemos tenido que hacer clases online, que no es lo mismo que estar en una sala de clases, es muy diferente, eh, falta esa, ese ánimo, esa ganas que uno tiene que entregarle al niño y a, al joven para que puedan desarrollarse posteriormente en el futuro. Eh, ha sido muy complejo, la verdad que he tenido problemas muy delicados, hay gente que se dedica a tontear y a molestar y eso me ha causado más de un dolor de cabeza. Eh, bueno, en, eso es en relación a, a lo que es mi profesión. Eh, mi, mi familia está compuesta por cuatro personas. Mi esposa, que también es profesora, y mis dos hijos, que también son profesores. Y eh, mi hija menor, que después se aburrió de ser profesora y es eh, química farmacéutica en estos minutos en Alemania. Así es que aquí nos encontramos eh, los tres, eh, el hijo mayor mi esposa, yo y la mascota correspondiente que corre que tiene que estar en la casa. Entregando alegría como, como en todo hogar. Qué bueno saber que, que se encuentra bien y que obviamente el día de hoy, tras varias eh, coordinaciones ahí y la gestión tremenda de Alexis, podemos tenerlo en el sí. programa el día de hoy para ir debatiendo ciertas cositas. Yo, les quiero, quiero, comentar, compartir... yo quiero comentar algo Díganos antes de que comencemos. Es primera vez que estoy en un programa así... Eh, es primera vez que me ven eh, tan directamente, generalmente yo actuaba eh, mucho en tercera división, llevo muchos años, pero nadie me conocía, eh, es muy raro, solamente me, conocí, me conocían los que iban a tercera división y estaban un rato, pero eh, es primera vez que yo participo en un programa en directo y, y bueno, comentando lo que significa la tercera división, no solo para mí, yo creo que ustedes vivan igual que yo con esto, y el fútbol es parte importante eso quería yo indicarles porque eh, hasta el año pasado yo era funcionario de tercera división y este año eh, he asumido como secretario oficial de tercera división entonces ya puedo un poco opinar y, y dar mi razón de ser hasta el año pasado todo lo hacía bajo eh, el alero de la, del directorio que había en tercera división eso es algo bastante importante que usted nos comenta porque, a ver, nosotros lo hemos dicho acá en el programa, a veces nos falta un poquito de información de tercera, saber quiénes trabajan, quién está detrás de todo, eh, quizás eh, ir conociendo realmente a las personas que eh, trabajan para que, que todo sea posible. Alexis, tú me tenías un datito sobre Don Gerardo, si nos puedes comentar un poco para, para ir comentando con Don Gerardo sobre su trayectoria en tercera división. Sí, eh, Gerardo hacía mención que llegaba mucho tiempo tras bambalinas por decirlo eh, en la ANFA eh, son 30 años de historia 30 años de campeonatos, de jugadores, de dirigentes eh, quería preguntarle un poquito a Gerardo que nos cuente cómo llega al fútbol amateur llegar a, a la ANFA y a tercera división, cómo ha sido ese proceso Mira eh, eh, fue eh, simplemente una casualidad eh, no sé si es conveniente, pero les voy a poner un poco de historia. Eh, la pedagogía en Chile, eh, hasta este minuto, hoy día, estamos no bien pagados, pero, pero por lo menos nos no salvamos. Pero hace 30 o 40 años atrás, cuando yo empecé de profesor, en el año 80, era muy difícil vivir de, de ser solo profesor. Y me busqué otra alternativa. Eh, yo nunca fui bueno para el, para el fútbol, si los cuento entre comillas Nunca fui bueno y nunca jugué mucho tampoco En eh, la anfa se ríen porque dicen que soy como algo de, Como el guatón Santiago y que nunca haya agarrado una pelota más o menos así <risa> Más o menos en la misma onda, pero yo nunca, nunca jugué al fútbol eh, En un equipo serio, responsable, no, jamás eh, Y como les contaba yo, eh, en vista de que los sueldos eran tan reducidos me dediqué a buscar otra alternativa y eh, en una de esas oportunidades eh, accedí al estadio nacional y le hacía los informes a los árbitros en esos años eh, los árbitros eh, le pegaban poco al lápiz no sé si ustedes se recuerdan no sé no creo que se recuerden pero esos árbitros eh, era un pero le costaba escribir y eso es lo que yo hacía o ellos me decían y yo me acuerdo que me pagaba 100 pesos por el informe hecho. Y estaba en ese un día, sentado en el no, estadio nacional, esperando no, no. a que terminaran los partidos y, y haciéndole los informes a los informe árbitros, y apareció un señor y me dice, ¿qué estáis haciendo? No, le conté lo que estaba haciendo. Y me dice, ¿y por qué no te venías a trabajar conmigo? Yo trabajo en la asociación Ñuñoa, te ofrezco el cargo de secretario técnico eh, por el valor que él me ofreció en ese minuto, yo no la pensé mucho, me fui. Ahí aprendí lo que significaba este fútbol amateur, lo que significa el reglamento ANFA, conocerlo al revés y al derecho, conocer los artículos, saber en qué consiste esto. Y de ahí yo estuve muchos años ahí en, en la asociación ⁇ Ñuñoa, ayudé a ordenarla. Ahí hay equipos famosos, Talo Encalada, Giracarso, eh, ⁇ Ñuñoa, Hay equipos bien buenos ahí, han salido muchos jugadores. Profesionales de esos equipos Porque jugaban en las canchas interiores del estadio nacional No sé si recuerdan ustedes Cuando eran, en esos años eran todas canchas de tierra De ahí eh, Un día me dicen Oye, ¿sabes qué? Hay que ir a hacer un turno Y no hay gente y yo empecé a hacer turno Para ganar otro poquito más de, de dinero Tenía un hijo y, y venía a otro en camino Entonces había que ponerle empeño Y de ahí eh, Me fui a hacer turno y en una ocasión, haciendo un turno, jugaba eh, Los Franco con Las Condes, de camiseta rayada Los Franco y Las Condes de camiseta blanca tipo Universidad Católica. Y, entrando al partido, estábamos en el estadio municipal de Las Condes. Eh, el equipo de Los Franco tenía un gordo, muy gordo, eh, que era número 10 y yo dije apuesto ah, pues que este guatón es como el guatón de barra y entraron dos punteros chiquititos el 7 y el 11 y toda la gente muerte la risa oh, los de las condes cinco minutos 3-0 llegaba a los francos el guatón era una máquina era una máquina nunca había visto un tipo así Pase a la izquierda y a la derecha. Entraba los dos. Gol. Y se enojaron. La gente la esconde. Y le mandaron un botellazo en línea. En esos años. Las botellas de Coca-Cola. ¿Se acuerdan? No sé si se recuerdan. Esas botellas de Coca-Cola duras. Fue un puro golpe. El, el, el, el guardalínea cayó. Y quedó tendido en la cancha. El árbitro estaba muerto miedo. Y yo, dije, yo era joven Y le dije. Ah, terminamos el partido. Y nos vamos. Y aquí no se puede. Bueno. A raíz de eso yo hice un informe escrito, a mano, en a a ese entonces a la regional metropolitana. Y lo leyeron, encontraron que era un informe verídico, real, y me llamaron. Y me contrataron bueno. en la Federación de Fútbol de Chile. Bueno, a, a todo esto, Las Contes fue castigada por dos o tres años y una multa enorme. Y perdió el partido, por supuesto. Esa es la anécdota por la cual yo llegué a la ANFA. A la Federación primero y después a la donde donde después ya me, me fui a, a la Tercera División y finalmente me hice prácticamente cargo de la Tercera División. He eh, manejado muchos años ya los torneos del derecho y soy, como dice, como dijo el, el relator ahí, el primero que soy el enlace entre la prensa y en, en el fondo era el enlace entre la prensa y el directorio. Sí. Eso era mi papel hasta el año pasado y que todos Qué los bueno. partidos funcionaran. ¿no? Todos los partidos tenían que funcionar y era yo el que recibía los llamados telefónicos. Conté en un fin de semana 400 llamados telefónicos. Una labor tremenda que hace, obviamente fuera de, de su profesión, de, que es la pedagogía. Y su historia, bueno, recae un poco en muchas historias que hemos conocido de cómo la gente llega a tercera división. ¿no? Sin buscarla, llega, se da la oportunidad y al final uno termina quedándose en esta división, termina agarrándole cariño conociendo mucha gente, muchas historias y eso es bueno y lo veo reflejado en los comentarios, por ejemplo eh, Bravo Mauro y Arzún, saludos a Don Gerardo una gran persona, un gran dirigente José Luis Fuentes Morina. saludos a los integrantes de este espacio deportivo y en especial a mi amigo Gerardo Castro un excelente amigo y de gran calidad humana y profesional, mis cariños a mi amigo Gerardo y John Manuel Castro Caballero, saludos a Gerardo Castro gran dirigente, ñuño hino y mejor persona, saludos cordiales del profe John Castro Sí, son personas que, que bueno, que, que, que vayan a, y que ustedes tengan audiencia. La verdad que yo quedé eh, impactado hoy día a medida que iba pasando el día, me iban llegando eh, comentarios de, de lo que iba a pasar a esta hora. Y de verdad se los agradezco. Como les cuento, yo es primera vez que participo en un programa en directo. Eh, creo, creo que ya he vivido la tercera división a fondo, la conozco. Eh, agradezco también haber tenido eh, buenos dirigentes que me enseñaron a ser muy honrado en esto. Yo no tengo ninguna, no tengo por qué agachar la cabeza ni salir de anfa con la cabeza gacha. Yo no le debo a nadie ni nadie me debe a mí. Esa es mi primordial eh, situación y en estos minutos lo veo de esa forma y de esa manera. Yo salgo con mi cara de, en alto y voy a seguir siendo así hasta el final, yo creo. Así es, como yo lo vi y cómo fui yo enseñado en esto. Eh, en Ñuñoa, eh, la, la asociación Ñuñoa, yo la llevé muchos años solo, y el dirigente que a mí me contrató, yo lo, fui muy amigo de él, él murió hace muchos años, pero eh, era una persona muy honesta, muy honesta, y creo que eh, aprendí en esto, a, a hacer esto. La tercera división es, un, es, un, es una parte amateur, la élite del fútbol amateur, pero en realidad somos muy amateur, somos personas que vivimos porque nos gusta esto. Profesionales, en el directorio actualmente, el directorio de tercera división, son todos sus dirigentes profesionales y tenemos un presidente que es Don Martín que lleva muchos años ligado al fútbol amateur y que conoce perfectamente el fútbol amateur y el fútbol profesional y puede hacer las comparaciones. Yo siempre lo digo, se ríen, pero siempre lo digo, el único que conozco en la NFP es el que hace los sándwiches, al famoso Suzuki que, le llaman, que es, eh, lo conocí justamente por la asociación Uñoa porque era de ahí, era de un club que se llama, que tiene los colores de ferroviario, eh, ahí por eso, por, me voy a acordar el nombre del club, eh, eh, por eso lo conocí yo, pero, pero ahí yo no, a la NFP no conozco a nadie, prácticamente a nadie excepto al señor del casino. Tiene bien ver? puesta la camiseta de, de ANFA en este caso y es importante para nosotros también con, eh, contar en nuestro programa con un, un rostro visible y alguien oficial de lo que es ANFA antes de seguir hablando de todo lo que es AFA, de nuestro fútbol en, en general, hay noticias obviamente del fútbol nacional, de la actualidad, que no, nos cambian un poquito la perspectiva, qué va pasando, y para eso, poeta, si me puedes comentar un poquito cómo va el movimiento en el fútbol nacional, partiendo con el cambio de presidente y esa votación un poquito polémica que por ahí puede que eh, a veces dice que nos traiga repercusiones a lo que es AFA Tercera División. Claro, sí, mira, el tema de, de Pablo Milad, fue, hay que decirlo con, con todas sus letras, una, una votación que se sabía que iba a salir, ya se sabía de antemano. Eso, no, no, eso es un secreto a voces solamente, no, no hay que ser ciegos al respecto. El tema es que lo que se pretende, y esto es, es una información interna que puedo dar, es esta, tratar esta de que la federación trate de ir unificando lo que es el fútbol profesional con la tercera división, que no, que no exista tanta brecha entre ambas instituciones. Es la, la idea en primer caso No sé si don, don Gerardo habrá recibido alguna idea al respecto Al menos un, un rumor Esto suena muy fuerte Dentro, insisto, y es lo que, lo que puedo dar Lo otro, eh, lo que va pasando con el fútbol de, de primera división Bueno, se supo lamentablemente lo que pasó con el caso de Curicó Que retrasó el, el inicio del campeonato profesional Llevándolo a la fecha donde en, en otro lado, en otro programa que, que hago Donde también se me, se me ha preguntado Llega, sí, exacto, eh, lleva, el, lleva lo que es el reinicio del torneo más cerca de la fecha que yo vengo diciendo hace prácticamente un mes atrás, que es la quincena de septiembre. Se suponía que el torneo iba a empezar ahora en lo que es la quincena de agosto, en dos semanas más, no, la próxima semana, pero lamentablemente con este caso se lleva supuestamente una fecha tentativa de fines de agosto, pero todo hace ver que será la quincena de de septiembre independiente de que este nuevo directorio de NFP quiere tratar de que todo empiece en, en, en la en la inmediatez posible. Ojalá en, a fines de agosto, pero se ve muy difícil, y obviamente esto eh, va a afectar lo que es la, la tercera división, porque como empieza bien ver y como también hemos ido informando, eh, se espera que se reanude el torneo de fútbol profesional, para que en un mes después se reinicie lo que es la tercera división. Eso es lo que hay hasta ahora. Esa es la información que tenemos y lo que Podemos considerar más relevante en torno a lo que puede pasar de aquí en adelante. Así es, como hemos comentado y como también tuvimos al doctor José Miguel Núñez, él nos comentaba por el tema de los manuales de procedimiento, que la idea es ir viendo cómo funciona, obviamente, primero en primera división y luego acá en tercera división ANFA. Eh, un tema también importante, por ahí se dio a conocer la noticia de tres jugadores de San Marcos de Arica que estaban poniendo en riesgo la integridad de, incluso el plantel, haciendo algunas actividades que no correspondían, que no debían, por esto el club decidió expulsarlos, echarlos, terminar de ahí con su contrato porque no estaban cumpliendo con las medidas tomadas de, con respecto a toda esta situación del COVID. Así que importante también lo que están haciendo la, las instituciones para cuidar a sus jugadores y también velar por el buen inicio de torneo. Recordar que San Marcos de Arica viene de subir de segunda a primera vez y no quiere manchar ahí sus papeles, quiere permanecer de la mejor forma. Así que son noticias que obviamente nos hacen aprender para que los clubes de tercera división vean cómo se está manejando esto y, y replicarlo de la mejor forma. Ya pasando, bueno, al ámbito de tercera división, Alexis, fuera de cámara me contabas que tenías ahí una, una pregunta para ir en, en forma de orden temporal para don Gerardo y que nos pudieras recapitular un poquito eso. Sí, aprovechando que tenemos aquí a don Gerardo, eh, para ir cerrando un poco el tema que causó mucho ruido eh, el año pasado con el tema de la variación, de las bases, con el tema de los clasificados en la liguilla final. Eh, si nos podría orientar un poco en qué se basó el aumento de cupos que ascendieron a tercera A eh, y caso también los lo equipos eh, fueron informados y cuál fue la postura de ellos. Mira, yo siempre y y quiero ser súper claro en esto. Yo, eh, en, este, en ese sentido, en las bases de tercera división, en su articulado, dice que en caso de necesidad. La tercera división se guarda el derecho de sus mismas equipos. Y eso está escrito en las bases. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente no lee. No lee lo que se le entrega. No estudia lo que se le entrega. Entonces, ¿cuándo, cuándo alegan? Cuando se ven perjudicados, pero nunca están antes de. Yo lo lamento, los malos comentarios, pero eh, era fácil. Era solo mirar eh, las bases y darse cuenta que ahí estaba súper escrito. Nosotros teníamos las intenciones de llegar a, un, a 20 equipos en tercera A. No pudimos lograrlo, por diferentes razones. Y eh, lo, llegamos solo a 17 este año. Y en estos minutos la competencia de tercera división A y de la B está en espera de lo que suceda en el fútbol profesional. Porque si a ellos les sucede o a ellos les pasa, es lo más probable que a nosotros también nos ocurra. No digo yo que todo el mundo sea desordenado Pero uno nunca sabe Y aquí hay muchas aristas Que van a llevarnos a pensar Y a ser un poco enemigo De la devolución de O la evolución del fútbol En este año Yo particularmente Soy uno de los que piensa en forma negativa Las la personas los, los jugadores Les interesa jugar Jugar, no importa lo que pase y te vuelvo a repetir, y los dirigentes lamentablemente no leen lo que se les entrega y eso hace una mala información. No somos desordenados. Al contrario, todo está escrito. Yo no puedo hacer nada de lo que está escrito. Nosotros no podemos, si dice las fases que vamos a subir dos y vamos a bajar dos, eso hacemos. Pero eh, también dice en un artículo X de las fases del año 2019, que si era necesario íbamos a implementar más equipos para ascender a la tercera división a pero no es un antojo está escrito y desde comienzo de año porque las base es lo primero que se le entrega a cada institución perfecto es un sí, dato dentro, gran... dentro de lo mismo disculpa disculpa Mauricio eh, que, ¿Sí? que te interrumpa eh, de, dentro de lo mismo si bien es cierto como como está diciendo que existe este artículo usted dijo que la idea era que, que hubieran 20 equipos en la tercera A, pero ¿cuál es el, el anhelo de cambiar esto eh, después y no hacerlo con anterioridad sabiendo que la idea principal era tener los 20 equipos desde ya? Siempre se pensó en eso, por eso es que se hizo así. Hace no es ahora, hace muchos años estamos pensando en que la tercera División A debería tener 20 equipos. Por diversas razones y motivos no hemos logrado llegar a esa cantidad de equipos. Eh, tercera división A, a diferencia de la tercera división B, eh, son ambas divisiones del mismo elemento, del, de, vienen de la misma parte, del mismo origen, pero las divisiones son diferentes. El fútbol que se ve en tercera B es aguerrido, es hasta trágico, y el fútbol que se juega en la, en la A es un poco más selectivo. E incluso te digo, ah, nosotros de tercera división A, abastecemos a muchos equipos de, de la segunda división, de primera B, incluso de primera A. Pero de tercera B, generalmente los jugadores ascienden a tercera división A, pero no rápidamente a al fútbol profesional. Por eso son diferentes la las dos eh, series. Pero el origen es el mismo. La idea no es ahora ni ha sido del año pasado, ha sido mucho tiempo y no hemos podido lograr llegar a 20 por diferentes razones y motivos que están lejos de poder eh, solucionarlo. El año pasado estábamos, teníamos todo previsto y a última hora nos fallaron muchas cosas y eso, eh, elementalmente, no, hacer, no logramos llegar a los 20. En cuanto a tercera vez, eh, la idea es tener máximo 30, este año tenemos 36, teníamos 36. Entonces, eh, ambas divisiones son eh, muy complejas, eh, muy difíciles, y nosotros jugamos eh, desde Mejillones hasta Osorno. Si usted saca cuenta, nosotros sacábamos cuenta este año que Mejillones para llegar a Osorno necesitaba prácticamente dos días de viaje en bus. Entonces, eh, si usted mide las distancias, son demasiado, son demasiado extensos. Nuestro fútbol de tercera división es muy muy complejo y abarca mucho, mucho trecho. Sí, sí me, disculpe don Gerardo, eh, súper explicativo y todo, pero no me respondió lo que le estaba preguntando, era por qué no haber haberlo hecho desde antes, el tema de que subieran más equipos, sino eh, sobre la marcha, porque eso, independiente no, de que esté en, la, no en es... las fases, eh, no, no se ve bien. No, sí se ve bien. Lo que pasa... No, te disculpo, pero, pero no, no, se, no se ve bien cambiarlo sobre la marcha, porque no, desde, no, desde no, no, es mejor pero, decirlo desde antes, que es sí. la idea... Ángel, es que tú no me se, entendiste, se te dije que estaba escrito en las bases. Pero está si no, le estoy diciendo lo contrario, le estoy diciendo que sí estaba escrito. Yo ya, no le he dicho lo contrario, no le he dicho en ningún momento lo contrario. Lo ya. que le estoy diciendo es que estaba la idea, pero si se quería hacer que se subieran más equipos, mejor postularlo desde antes y no hacerlo sobre la marcha, porque en cierta forma a mí, y de hecho a, a varias instituciones, lo hace ver como una necesidad, entre comillas, por capricho. Usted dijo que era una necesidad, pero yo todavía no entiendo la necesidad. Si ustedes lo tenían contemplado desde antes, ¿por qué no hacerlo al tiro? Se dijo al comienzo de año, en la primera reunión del 2019, que la idea a los clubes, porque nosotros, a, a pesar de lo que tú digas, somos súper ordenados. Los primeros que saben todas las informaciones son los clubes No los periodistas Nosotros le entregamos toda la información Y si no, consúltalo Todo escrito Nada es a, a, la, a la voz Nada, todo está escrito Si la gente no lee lo que recibe Ese ya no es un problema mío Y yo siempre le digo lo mismo a la gente Por favor, tome Aquí están las bases, léalas Por favor, léalas Pero a los cinco minutos me están preguntando Por el teléfono ¿Cómo hago para inscribir un jugador? ¿Qué tengo que hacer para inscribir un jugador? ¿Qué tengo que hacer para... Oiga, ¿sabe qué? Se, se le perdió el carnet. No puede jugar. ¿Pero cómo? No puede. Si Lea la fase. Entonces, son demasiadas cosas, Ángel. Y, y estaba escrito. Ahora, que si no se interpretan como tú quieres, ese es otro tema. No, es que yo no estoy diciendo que se interprete como yo quiera. Yo lo que le estoy diciendo es que se podría haber dicho de antemano que... Esa era la, la idea principal, que hubiera más equipos y vienen las bases dicen dicen y está bien, con modificaciones, insisto, les he dicho lo contrario, se pueden hacer modificaciones, pero ¿por qué hacerlo en una instancia donde cambia toda la planeación de los equipos? Bueno, te, te, te insisto y te vuelvo a repetir lo mismo, se dijo, si no están atentos, tenemos, nosotros tomamos acta de todas las reuniones y en las reuniones está escrito, entonces, por eso te digo, yo lamento todo esto, lamento que la gente se guíe por rumores pero yo siempre le digo a mis dirigentes si usted necesita saber algo, llámeme no se guíe por los rumores eh, la, la, los rumores hacen muy mal y no te puedo dar un ejemplo, te puedo dar 100 ejemplos Bueno, acá hay un tema que ya no, nos han aclarado y, y es importante y, y hay que dar la, la razón pero yo también fui jugador yo sé la realidad y sé que muchas veces no se leen las bases ni los reglamentos de qué se tiene que hacer ¿Cómo se tiene que hacer? Siempre hay dudas eh, porque, claro, no, no hay una persona que se, oficialmente se encargue de eso. En este caso debería ser el delegado que estuviera al tanto de todo lo que pasa, de lo que puede pasar. Aquí, bueno, sí hubo, la gente obviamente por rumores comentó que quizás no fue el momento adecuado de anunciarlo, quizás se podría haber anunciado antes temas de información, pero si como Don Gerardo en este caso nos dice, estaba escrito y estaba avisado a los clubes, ellos deberían estar eh, quizás preparados para una posible eventualidad. Obviamente nos dice usted estaba planificado una cosa y, y me imagino hay clubes que a veces no confirman hay clubes que se bajan cosas que también indirectamente a veces nos afectan de segunda división que ellos piden el tema de, los, de cierta cantidad de 34 clubes por así decirlo entonces no se pueden hacer ciertos movimientos hay cosas que obviamente eh, no es tan fácil eh, decirlas y hacerlas obviamente tiene que haber una planificación previa y como don Gerardo Canas aclara está todo totalmente por escrito Quiero seguir saludando, bueno, Nicolás Valenzuela eh, nos saluda, con el saludo. muchachos, tremendo el invitado de hoy día. Manuel Sandoval pone, un gran saludo a don Gerardo, es una persona muy simpática, los saludos de su amigo del turno, Anfa Manuel, un abrazo. Y Kerry Hernán Molina Cuña, un afectuoso saludo para don Gerardo Castro y para todos los panelistas de Ataque Director. gran programa comunicacional de toda la institución del Club Deportes Pirque, un gran abrazo grande. Le mandamos saludos entonces a la gente que ya está comentando, compartiendo con nosotros, eh, José, Luis Molina, José Luis Fuentes perdón, también ahí ponía que él cubre por muchos años la tercera edición como reportero corresponsal. Siempre he tenido una excelente atención y gentileza de Gerardo, además de pre del presidente, señor Martínez. Muy agradecido de su enorme profesionalismo y deferencia hacia mi labor. Eso lo valoro y aprecio. Bueno, gracias, Gerardo. Don Gerardo. Por lo que yo quería, bueno, ahora ya pasando más a 2020, eh, comentar cómo, bueno, cómo llegó la noticia en sí eh, de, de, lo, de la pandemia, de que no se iba a poder jugar ah, Anfa, porque ya usted nos hace aquí una, un, un adelanto donde decía, claro, está planificada una cosa, pero llega una noticia que cambia todo. ¿Cómo recibieron eso y cómo lo han ido manejando a lo largo de los meses? Que me imagino, obviamente, todo es cambiante porque el gobierno cambia las noticias, el Ministerio de Salud cambió la noticia, entonces ustedes tienen que ir adaptándose a todo este proceso de la pandemia. Bueno, mira, ha sido súper complicado. El viernes 13 de marzo, que fue el último día en que esto funcionó más o menos normal, era el último día de inscripción de jugadores para comenzar la tercera división A y B. Lógicamente no alcanzamos. Por una u otra razón, hasta ese día, nosotros trabajamos en realidad hasta el 18 de marzo. Y Don Martín estuvo hasta el 20 Pero eh, ya las cosas cambiaron Pero nosotros nos hemos mantenido En contacto con todos los equipos Hacemos reuniones semanales Con el directorio Y hacemos reuniones semanales eh, Con el doctor Y con el equipo de comisión de Sanidad También hacemos reuniones con los planteles Y con, perdón, con los dirigentes Hemos hecho reuniones con tercera A y con tercera B Estamos informando sobre todo esto ¿Cómo ha cambiado esto? Simplemente el 16, el 13 de marzo nosotros teníamos 53 equipos para jugar. Y hoy tenemos en tercera división A, por el momento, eh, 14 equipos confirmados y a la espera de dos instituciones que todavía tienen dificultades. Y en tercera B, 22, también pensando en que todo esto puede cambiar. Porque definitivamente no somos nosotros los que vamos a autorizar o no autorizar que jueguen. Hay un, un Ceremi de salud que tendrá que visitar los estadios y dar su última opinión. Pero quiero que les quede súper claro: la vida es súper fundamental para nosotros, para nosotros como directorio. Nosotros no vamos a arriesgar a nadie por jugar un partido de fútbol, y eso quiero que les quede súper claro. Es importante esa noticia porque, bueno, el doctor José Miguel lo dejó también muy en claro. Lo que se está priorizando es la vida de las personas que componen desde ANFA, los clubes y de quienes participarían. Como siempre lo hemos dicho, en un posible torneo aún no se ha confirmado nada. Como dice don Gerardo, hay clubes que sí dicen nosotros queremos participar, pero todo está aún en veremos. Faltan medidas de autorización de, de, del Ministerio de Salud de los temas de los estadios, municipios. Hay muchas cosas que todavía se tienen que chequear y obviamente ir viendo bajo lo que pasa en primera división B, que como, o sea, primera división A y B, que como hemos visto todavía no está al 100% eh, eh, concreto. O sea, hay, hay equipos que como hemos visto muestran falencias y todo eso da para aprender a los clubes de acá. Quiero saludar a Cristóbal Araya también que comentaba ahí que don Gerardo es una gran persona, trabajador también de, de ANFA. Eh, Pedro Vicencio preguntaba, bueno, ¿cuáles son los equipos que confirmaron para la tercera división? Los que no confirmaron para la tercera división B, bueno, don Gerardo nos comentaba que están al momento de 22 de 36 equipos. Hay varios que anunciaron con un comunicado oficial que no participaban y hay algunos que están ahí en, veremos, por el cambio de los manuales de procedimiento. ¿Cómo, cómo vio ese, ese cambio, don Gerardo? A, lo, ¿A los equipos le afectó mucho cuando pasamos de un protocolo a un manual? Lo que pasa es que, eh, según eh, hemos sabido eh, a nivel de, de gobierno, la palabra protocolo lo usan ellos. Entonces nosotros preferimos a, a usar la palabra manual, que es más eh, accesible a, al sentido de poder entender. Eh, está súper complejo el tema. Eh, no sé si ustedes saben, yo, yo tengo el oficio del, de la, del Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, donde autoriza a los eh, deportistas de elite y a la primera división A y primera división B para empezar sus entrenamientos pero no habla nada de segunda división nada, absolutamente nada y mientras no se hable de segunda división probablemente menos se va a hablar de tercera división entonces no es tan fácil el tema adelante me llegó otro oficio donde se informa la cantidad de gente que va a estar en un estadio para que pueda funcionar el asunto, y son bastantes personas. Entonces, no sé si también escuché a la ministra del Deporte decir que no todos los estadios se iban a autorizar. Entonces, hay varias cosas que están en, en status quo, en espera de saber qué hacer. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, nosotros no vamos a dar un puntapié inicial hasta que no veamos que todas las cosas resultan, porque aquí... Es muy complejo eh, hablar de la enfermedad si el muchacho se contagia en el bus por el viaje y llega a la casa enfermo, después el escándalo va a ser terrible y el malestar se lo va a llevar Don Martín como presidente de tercera división. Entonces, ahí es donde nosotros vamos. Nosotros hemos tratado de ser lo más ordenado posible, ir calmadamente, hacerlo con tiempo y ver que esto funcione, si esto no es fácil. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que yo vivo los fines de semana a través del teléfono, eh, son innumerables, son muchas. Y a veces cada cinco minutos es la misma pregunta. Por eso es que es difícil esto, por eso que yo he sido súper crítico con los dirigentes. Si ustedes tienen el, el, pueden hablar con ellos, van a decirles lo que yo pienso. De verdad lo veo muy complejo, muy difícil. Eh, hay protocolos para los equipos Hay protocolos para los estadios Hay protocolos para los árbitros Hay manuales diferentes Para la forma de viajar Es más, si no han leído el protocolo oficial El protocolo oficial Habla de que mientras se está entrenando Los jugadores no deben usar Los camarines Solo el baño y de a uno Entonces son estas cosas que hay que cumplir Son muchas cosas Incluso una la Ceremi Que nosotros hemos consultado nos pidió un médico, un médico por equipo, pero no es para que esté ahí, sino que, para que esté, para que él pueda derivar en caso de que un jugador esté complicado o se sienta mal. Entonces, no es llegar y echar a andar la pelota en una circunstancia como estamos. Ahora, también sirve esto para el 2021, porque así como vamos, mientras no existe una vacuna, vamos a tener que tener igual todo este... Eh, manual de procedimiento o manual de comportamiento frente a este hecho que es tan eh, complicado a nivel mundial Es verdad, esto va a generar muchos cambios en todo el fútbol nacional, internacional ya lo hemos visto, hay cosas que van a ir variando, yo tengo certeza total de, de lo que usted vive los fines de semana por el hecho de que yo veía a, a mi profe que lo llamaba constantemente por, oiga don Gerardo pasa esto en la cancha, pasa esto y después que el jugador acá y es verdad, eh, pasa que los dirigentes o los mismos entrenadores a veces no se informan o hay situaciones tan puntuales que siempre es a Don Gerardo y pasan este tipo de cosas. Y más ahora, eh, oiga, eh, este jugador no cumplió esto, esto no está acá el baño habilitado. Hay mucho, muchas cosas que van a, van a pasar Oye, y va a ser bastante complejo. Yo le podría contar muchas anécdotas, pero una de las anécdotas que siempre recuerdo y digo es la que me sucedió con... ¿Te acuerdan de Deportes Temuco, el de Marcelo Salas, cuando uh -huh. estuvo en tercera división? Me llama Marcelo Salas y me dice, don Gerardo, un día sábado tipo 3 de la tarde y ellos jugaban a las 6 de la tarde. Don Gerardo, no podemos jugar, está lloviendo terrencialmente desde anoche. Y yo tenía un amigo que vivía cerca de, de ese estadio y lo llamo, le digo, oye, ¿cuánto llueve? No me dice si... Hay un tremendo sol, que estoy tomando sol. Mira, saco una foto. Entonces ahí es donde yo voy. Así como yo podría contar muchas anécdotas y muchas historias, existe también la lealtad de esto. Somos amateur, pero de repente somos demasiado amateur. Dejamos mucho que desear y pasamos nosotros mismos de ser eh, simpático, agradable a ser desagradable. Me tocó hace años... ¿Se acuerdan la nevazón? La gran nevazón en Santiago. El equipo de Calera jugaba con Gasparín en ese tiempo. No me acuerdo si era Calera o Limache. Y vinieron a jugar. Y no se pudo jugar. Hasta el día de hoy me cobran las platas del viaje. Y estaban las canchas todas nevadas. Me acuerdo que esa ese nevazón fue grandísima. Entonces, ¿por qué no le alcancé a avisar? Porque jugaban al mediodía. No alcancé a terminar de dar la vuelta. Porque yo tengo que detener al equipo rival, detener a los árbitros y detener al turno, entonces, además avisar a un montón de gente no es solamente eh, recibir el llamado, sino que hay que actuar entonces, son muchas cosas y se, se viven muchas anécdotas con esto por muchos años Es verdad, no sé si Alexis tiene alguna consulta, algo que, para ir completando esto de, de, de todo lo que ha pasado con el COVID de, en lo que es tercera división Parece que no se me, sí, no, no, no me escuchó, Alex, está con el problema de, de, del internet, lo hemos comentado. Bueno, vamos a pasar entonces a saludar a la gente Pero, que está ahí en... Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Vos, pregunta ya, espérame un poquito, déjame, déjame saludar a la gente porque se me van bajando, entonces no alcanzo. Antonio Romero mandaba saludos ahí, eh, ponía Oriana Poblete también, felicidades por el invitado. Un gran abrazo a los panelistas, sí, en especial tú. al poeta del relato. Eh, Miguel Esteban, quiniciólogo de eh, La Granja, medidas acorde a la situación pandemia que estamos viviendo. Será difícil para muchos clubes, en la que, pero son las garantías mínimas que debemos presentar para proteger a nuestros jugadores y familias con respecto al, a los manuales de procedimiento y todos esos temas. Alexi, ¿estás por ahí ahora? Sí, espera un poquito. Está arreglando. Entonces pasamos con la pregunta que tenía José Ángel, poeta, para. Sí, o sea, o sea, más que más que pregunta, eh, una una curiosidad. Si por ejemplo este este, tipo, este protocolo. Eh, también permitiría, yo al menos lo, lo quiero ver como una oportunidad de aprovechar de, de seguir profesionalizando lo que es la tercera división, que es lo que todos queremos, ya que como van a haber medidas más estrictas que estas no se queden solamente por la pandemia, sino que se, eh, se sigan aplicando durante el tiempo, tal vez no con la misma rigurosidad, por supuesto, porque la situación es extraordinaria, pero que mantenga esa misma línea. Mira, a mí, de verdad que yo eh, veo tanto a los equipos de tercera división y que le hacen tanto empeño. He conocido en tercera división equipos que son realmente millonarios, te lo digo de verdad. Y hay equipos muy pobres. Y en ambos casos, el esfuerzo es muy importante. Eh, hubieron, eh, hay equipos que prácticamente van en micro a, a jugar. Y hay otros que se dan el lujo de, de ir en, en un tremendo... Eh, bus o un en avión. Entonces las diferencias nuestras también son complicadas y tratamos de que esto resulte. Yo de verdad me encanta cuando voy a un estadio y veo los equipos eh, equipados y a todo el mundo eh, eh, queriendo esa camiseta que llevan, que me da un gusto. Yo también igual que tú, ojalá que, que los equipos esto lo lleven siempre, no ahora, sean eh, correctos. Sean, eh, reales, leales frente a una situación compleja que se les puede presentar. Bien, ahora sí, Alexis está por ahí. Sí, le recuperamos ¿Tienes? la conexión. Ya, entonces ahora sí que tienes alguna pregunta para, para don Gerardo con respecto a esto de la, de la pandemia. Eh, sí, bueno, también eh, eh, cómo ha ido modificando, cómo se ha ido mejorando el sistema en ANFA. Eh, Hablábamos de toda la, la ayuda económica que están haciendo con los clubes, pero quería también que nos contara un poquito de la modernización en el sistema de inscripción de jugadores, ¿qué cambió? Mira, se va a unificar, Ten, tenemos la información de que la inscripción de, de, se va a unificar a nivel mundial. Va a existir solo un sistema que se llama Comet. Ese sistema va a ser universal. Y ahí también apunta a Tercera División a que definitivamente los jugadores estén en ese programa eh, en forma universal y que si preguntan por él por ejemplo en China, aparezca que el jugador está en tal equipo, eso es, es positivo y en eso estamos en estos minutos trabajando, eh, afinando los, los jugadores 2020 para proceder a incorporarlos a este sistema que también eh, es una forma de eh, mejorar eh, mucho en ese aspecto, porque los equipos actualmente eh, tienen una, una afiliación que es a nivel de la Federación de Fútbol de Chile. Ustedes saben que la reconocida a nivel mundial no es la ANFP, ni la ANFA, es la Federación de Fútbol de Chile. Y tenemos un sistema que maneja la federación y que a él pertenecemos la ANFA y la ANFP, pero si va a ser a nivel mundial es mucho mejor. Se está tratando en eso y estamos eh, en este Minutos en conversaciones, ¿no es cierto? Para que esto sea unificado definitivamente. Muy importante lo que nos comenta, porque es algo que obviamente son, es otra medida que hace que la tercera edición vaya profesionalizándose, vaya teniendo un mayor reconocimiento, y esto incluso para aquellos jugadores, y a ustedes también les va a facilitar el tema de los registros, las inscripciones. Y como cabe recordar, y aquí quiero ser eh, bien puntual y es una crítica constructiva para todos los equipos. Como decía Don Gerardo en algún momento, ellos hasta el 15, eh, que era una semana previa a comenzar el campeonato, estaba el tema de las inscripciones de los jugadores. Y después hay muchos que hay una duda que vamos a ir aclarando más adelante, de qué, qué pasa con aquellos jugadores inscritos y no. Eh, ¿Por qué esperar hasta la última fecha para inscribir y hacer el trámite al último, teniendo todo enero y febrero, e incluso parte de marzo? Ahí hay unas cosas que también tenemos que mejorar como equipo, como institución las inscripciones, el manejo de esto, para no estar a última hora y después estar llamando y reclamando por quizás medidas que se toman a, a ahí eh, eh, un poco muy encima. Si nosotros hacemos las cosas encima, ¿cómo vamos a estar reclamando después por otro, otras medidas? Entonces hay que tener ahí un poquito de, de, de conciencia en lo que se hace también como institución. Hay una pregunta aquí, don Gerardo, de Fernando López, que pone, buenas noches a todo el panel, clarísima la respuesta del invitado. Una pregunta... Para el 2021, ¿considerarán descensos a la división de origen o abrirán nuevos cupos? Lo pregunto desde el punto de vista de clubes para que el 2021 busquen un cupo para la tercera vez. En estos minutos eh, estamos, en, en estamos pensando en muchas cosas. Eh, si no logramos jugar, no vamos a poder tener eh, nuevos eh, invitados. Si no logramos hacer el torneo, va a ser muy difícil. Eh, si logramos hacer el torneo Vamos a tener que ver qué hacemos Porque recuerden ustedes que en este minuto Se les dio la posibilidad a los equipos De no jugar Por diversas razones y motivos Razones como Problemas de estadio Problemas de recursos Simplemente porque alguien le tiene miedo Ya conozco en este minuto casos De jugadores que decididamente No van a jugar porque le tienen temor y no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. Por esas razones, ANFA nos permitió que los equipos de tercera división optaran por jugar o no jugar, pero con el compromiso de mantener su eh, categoría. Y en eso estamos. Nosotros no estamos obligando a nadie a jugar, y eso quiere, quiero que les quede súper claro. El que va a jugar es voluntario y va a tener que cumplir en un 100%. Pero ¿qué sucede si yo no hago un torneo con subida y bajada, no hay interés. Años atrás, eh, en tercera división, por un, por un motivo que no recuerdo en estos minutos, decidimos no descender. Y al decidir no descender, eh, nos encontramos con tremendas boletas y boleadas que fueron impresionantes, porque los equipos pierden todo el, el, el cariz de esto. Por eso que si los que van a participar de tercera a y tercera B tienen que hacerlo un 100% y eso significa ascender y descender por razones deportivas ahora eh, también quiero ser súper claro si un equipo que se compromete a jugar no cumple nosotros no le vamos a aplicar una multa le vamos a pedir que se vaya porque él se comprometió y como compromiso tiene que cumplir pero yo no voy a andar detrás de cada uno de ellos porque no lo hicieron nosotros no, a nosotros no nos interesa cursar multas Porque si ustedes vieran las bases Y hay unas multas terriblemente caras Pero jamás en tercera se, se ha cursado una multa Jamás Por lo menos desde el tiempo que yo estoy Y llevo muchos años Jamás se ha cursado una multa Por no cumplir Al contrario, se le da una oportunidad Se le llama, se le dice Lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar Eso es lo que se hace y eso es importante porque al final el, la intención es ayudar a los clubes y no tratar de perjudicarlos eh, económicamente ni con una sanción. Como lo dijo el doctor José Miguel Núñez cuando lo teníamos de invitado, acá el, el rol importante del dirigente que toma la decisión de participar, como decía, si voy, voy al 100 si estoy con dudas, mejor obtenerse y ver la posibilidad para el próximo año, porque tengo todo este tiempo para ir mejorando ciertas cosas. Antes de seguir con algunas preguntas y conversando todo el tema, vamos a mencionar a nuestros colaboradores. Así que pido favor a mi amigo Fakir ahí en pantalla, por favor, que nos vaya ayudando con nuestros amigos de Nuble Print. Así es, acá tengo la tarjetita oficial de los amigos de Nuble Print. Tengo un llaverito. Vamos a tratar de gestionar en algún momento, regalarle un llaverito ahí de ataque directo a, a Don Gerardo... ...porque como es su primer programa oficial, tiene que tener un llaverito o alguna tacita. Vamos a gestionar algo con Don Gerardo para hacerle llegar. Y le mandamos saludos porque ellos tienen tacitas personalizadas de equipos favoritos... ...ya sea porta mouse, relojes ahí para que lo pongas en tu pieza. Así que les mandamos un gran saludo y recordar que puedes contactarlos en sus redes sociales en Instagram arroba nubleprint en Facebook, nubleprint, o al WhatsApp, más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Si vas de parte de Ataque Directo, tienes un 20% de descuento que puedes aprovechar en tus productos. Así que le mandamos un saludo a los amigos de nubleprint, que... Eh, cabe por ahí mencionar, hemos publicado en nuestras redes sociales el tremendo trabajo de Eduardo que nos va a hacer llegar unas jinetas de capitán que la voy a aportar yo orgullosamente y en el programa de ataque directo femenino nuestra capitana Carla Ravera. así que es una gran, gran noticia y un gran regalo que nos proporciona nuestro amigo Eduardo de Nuble Print Le mandamos saludos también a nuestro amigo Josman que se ha aportado un 7 con nosotros Falta una visita cordial ahí a, a Josman, lo, lo extrañamos pero recordar que él sigue trabajando con su salvoconducto. Eh, recordar que pueden buscarlo en sus redes sociales en Instagram de-jos-barber-chop de Josman barber, eh, de barber Shop o al más 569-4144-1437. Puedes contactarlo, ir a consultar cómo está trabajando, qué está haciendo, por dónde se mueve, si puede ir por salvoconducto a visitarte. Trabajo a domicilio es lo que te ofrece nuestro amigo con el mejor corte de pelo y barbería. Otro de los amigos que llegaron se posicionaron bien para este invierno son los amigos de Bazar Cafetero así es, aquí tengo mi cafecito tostado to, to, to, to suave, abajo tengo tostado medio que es el que me preparo en las mañanas un rico café para estos frías mañanas, frías tardes, es importante tener ahí a la mano tu café así que visita a los amigos de Bazar Cafetero que incluso tienes promociones de chocolates también, así que puedes buscarlos en Bazar en Instagram, cafetero.com Y saber de productos También a los amigos de Corur Así es, porque subimos en nuestras redes sociales Ya llegó el bidón de Perdón, Corur Indumentaria Deportiva Estoy mezclando los Ya lo estoy mezclando A los amigos de Corur Indumentaria Deportiva Así es, estos amigos que ya están con la calera femenino llevaron su indumentaria deportiva y están ampliándose también al fútbol masculino escuelas, incluso el de tercera división mandarle un gran saludo a los amigos de Corur que puedes buscarlo por Deportes Corur en Instagram o al más 569 9927 9083 busca y cotiza con ellos para la indumentaria de cómo vestir de la mejor forma y la mejor calidad a tu equipo así como lo hace ya la calera femenina y algunos otros que puedes ahí visitar y ver en sus redes sociales, ahora sí pasamos a los amigos de Aqua Antu, porque sí. Ellos llevaron un bidón de agua a la puerta de la casa de nuestro amigo Fakir, que ahí está siempre hidratándose con aqua Antu después de entrenar o alguna hora de, del día. Ellos están repartiendo de forma eh, oficial, con todas las eh, la medidas de sanidad, te llevan a la puerta de tu casa el bidón, dispensadores, así que puedes consultar ahí en aqua.antu o al más 569 4555 67. 40. Recordar ahí que pueden contactarlos, pedir tu recarga de bidón desde de mil pesos y si pides cuatro recargas hacia arriba te sale el bidón a 2.500. Ayudar en este emprendimiento a los amigos de Aqua Antu Agua Purificada. También mandar saludos a los amigos de China Walk. Así es, tras largas clases de pronunciación, tengo el agrado de ahí anunciar a mis amigos de ChinaWalk, así es, la mejor comida china, recordar que ellos están trabajando en Conce, con tres locales, la Serena un local, y acá en Santiago en eh, Santiago Centro, Maipú eh, Larameda Parque Arauco y Vespucio, o la Florida, así es, puedes ir a buscar a los amigos de ChinaWalk, en especial a nuestros amigos de arroba Walk la Florida, o ChinaWalk la Florida y contactar al más 569-6531 43- 13. Ahí puedes hacer tu pedido delivery con las medidas de sanitización correspondientes y pedir tu chapsu de pollo, tu carne mongoliana o tu cerdo barbecue con distintos tipos de arroz. Y por último, uno que se suma hoy mismo, hoy está debutando en el programa ataque Directo, así es, es Basque. como se ve en la pantalla, como se deletrea, baskcovid 19 en Instagram. Puedes también buscarlo en su página de de internet, ellos son un emprendimiento que está vendiendo, para que ustedes sepan EPP, que son los elementos de protección personal que tanto vamos a conocer y tanto vamos a tener que acostumbrarnos, así es, ellos van a traer test rápido term termómetro infrarrojo, mascarillas así que vayan a consultar a cotizar porque hay delivery en Santiago e incluso envío a regiones, así que recuerden venta de EPP elementos de protección personal, son lo que traen nuestros amigos de basc.covid19, hay ventas al detalle o incluso al por mayor, así que vayan ahí, hay varias cosas interesantes que le pueden servir para su hogar, o incluso los mismos equipos de tercera división que puedan tenerlo para facilitar a sus jugadores, a sus eh, eh, equipos técnicos, a todo para tener un mejor cuidado en todo esto que es la pandemia del COVID-19. Así que le agradecemos a todos los amigos que están colaborando con Ataque Directo, a los nuevos a los que se suman, mandar saludos a Planeta 7, a Fútbol Connect, a nuestros amigos de Fede Chile, que deben estar ahí con la Champions, la Europa League, palpitando todo lo que pasa en el fútbol. Sigamos ahora ya en lo que es lo nuestro, tercera edición Acá hay una pregunta, perdón, un comentario. José Tomás Arancibia Sanz. Ojalá hayan noticias pronto. Si bien hay preocupación por lo que pasa en el país y en el mundo, para muchos jugadores este año depende de nuestros futuros. Y perder el año para un jugador, sobre todo lo que son los cupos, sería muy, muy lamentable y hay muchos, hay mucho que perder. Saludos, don Gerardo. Es Mira. un tema puntual y queremos Mira. saber qué pasa con, con los cupos. Eh. Bueno, en realidad, nosotros también, igual que el señor que nos acaba de escribir, estamos pendientes de eso. Tenemos la propuesta, todavía no es oficial, de conversar con ANFA para ver si no jugamos mantener los cupos, ¿ya? Pero no es ninguna promesa, solamente que vamos a conversarlo con ANFA y a preguntarle si podemos eh, hacer excepción, porque este año ha sido realmente complicado. Fíjate que es, este es difícil. Nosotros, sin saber que venía esta pandemia... Habíamos tomado varias medidas que iban en beneficio de los equipos. Todos los trámites del 2020 fueron gratis. Nadie pagó un solo peso por los trámites. La, incluso habíamos bajado las planillas de juego. Ya eh, bastante, creo que eran 30 o 30, 30 mil pesos cada planilla, en tercera A y en tercera B. Y ahora con el corto tiempo que nos queda, incluso ni siquiera se les va a cobrar la participación 2020. Solamente se les va a pedir a los equipos nuevos que hagan la incorporación, pero, pero la participación en 2020 no se va a cobrar, porque entendemos que estamos jugando, si es que logramos jugar muy poquito tiempo. Porque la idea también es, si jugamos, que sea breve, rápido y conciso, no tan largo, nunca más allá habíamos pensado en, en una cantidad de meses, tres máximo tres meses y medio pero también esto se, cada vez se está cortando más. Imagínate que aquí el, José Ángel está diciendo que ya definitivamente el fútbol profesional no empezaría el 15 de agosto. Ese también es un problema para nosotros, porque mientras ellos no comiencen, no nos van a dar a nosotros la autorización ni siquiera para entrenar. Entonces, ahí es donde hay que estar atento a todo esto. En, en Anfacin, como te digo y le repito, eh, estamos tratando de que esto eh, toque lo menos posible. Hay muchas cosas que van a cambiar. Yo lo siento, como profesor, lo siento por los niños, los alumnos que están en cuarto medio. Terrible. Me encuentro un año espantoso. Entonces, hay mucha gente que eh, no vamos a querer ni siquiera acordarnos de este 2020. Eh, sugerencia, en tercera, estar tranquilo. Les hemos informado a los clubes los pasos que hemos dado. Todos, todos los pasos que hemos dado, todo está escrito, nada inventamos, y ahora estamos a la espera de ver si, con los equipos que nos quedan, tratar de hacer eh, torneos breves, lo más corto posible, si es que podemos jugar. Con respecto a esto, me imagino que José Ángel tiene ahí alguna acotación o alguna pregunta para, para don Gerardo. La, eh, o sea, mi, mi pregunta es el, el tema de, en caso de que se jugara... Eh, eh, ¿Es cierto el tema de que sería por zonas en caso de la tercera A? En, el, en los dos casos, tercera B y tercera A, tendríamos que evitar los viajes largos. Porque también ahí existe una, un protocolo, aunque no les gusta lavar, pero existe un protocolo. Ya no sí. van a poder viajar eh, 40 personas arriba de un bus. Hemos visto en el fútbol extranjero que un plantel llega en dos buses Claro que son terriblemente grandes buses Entonces nosotros no estamos En esas condiciones Pero sí tendríamos que evitar los viajes En exceso Es decir, te digo, sería imposible Que jugáramos en estos minutos eh, Por poner un ejemplo Valle con Osorno Con Ranco, por ejemplo Porque son muy lejos ¿se Entonces buscar la alternativa De que nos acerque nuestra tercera división Tiene ese gran lío que la geografía. De hecho, es un problema que existe a nivel de primera división, muchos equipos, de, uno de los mayores gastos son los temas de los viajes, los traslados, que es algo que siempre yo creo ha complicado el tema del fútbol nacional para aquellos equipos que son de menores recursos, que no tienen para estar viajando constantemente. Alexis, no sé si tú tienes preguntas con respecto a esto. Sí. Eh. Si tienen algún rango de cuánto podría extenderse el campeonato, usted lo decía, lo más acotado posible, tres meses, eh, ¿se podría pensar en un eventual campeonato enero, febrero, marzo o no? Mira, eh, la tercera división, los dirigentes de tercera división siempre nos han planteado no pasarnos de año. Y eso han sido súper claro qué no, no se produce tanto en la tercera B, pero sí en la tercera A, porque le, le hacen eh, alguna, algunos convenios con los, con los jugadores, y eso los promueve eso. Pero este año, eh, de acuerdo a lo que está ocurriendo, eh, vamos a tener que conversar con los equipos y con los clubes, mostrarles lo que tenemos, las posibilidades de campeonato que tenemos, eh, hemos estado estudiándolo eh, con los equipos que, nos, que tenemos en estos minutos, y nos complica la tercera vez, tenemos 22 equipos, y el número 22 en fútbol es, es dramático. Eh, es cuestión que se pongan a pensar ustedes cómo resolver el número 22 y, y les va a causar problemas. Entonces, en eso estamos tratando de eh, hacerlo lo más breve posible, sin extendernos más allá de máximo tres meses y medio, que sería lo que nos va a quedar siempre y cuando eh, José Ángel, eh, no tenga razón y que esto comience en, en la quincena de septiembre para nosotros recién comenzar en esa fecha entonces yo también al igual que, que ustedes quizás yo lo veo súper difícil y eh, está la inquietud de si vamos a jugar o no vamos a jugar lo que está oficial en estos minutos y se lo vuelvo a repetir es que los deportistas de elite en, su, en todas sus eh, especialidades más la primera división A y B están autorizadas. Nosotros, nosotros no. Es importante ir aclarando todos esos puntos y un tema ahí que hay que hacer un, un breve resumen es que por el tema de los cupos de este año se va a tener respuesta previo a la decisión de si se juega o no se juega el campeonato. Está planteado de que lo ideal sería mantener esos cupos, pero yo aquí don Gerardo quería hacerle una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos jugadores que tienen 23 años y van a ser cupo el próximo año? Porque ahí aumentaría, por ejemplo, un equipo que ya tenía sus cinco cupos, eh, los que tienen 23 también pasan a ser cupo, entonces aumentaría la cantidad. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Está dentro de las medidas o eso se va a ver eh, previo a si se juega o no se juega? Como tú lo dijiste, el tiempo, el tiempo, a pesar de lo que suceda, el tiempo nos va a, co nos va a cobrar igual. Pero eso lo vamos a analizar eh, perfectamente. Y lo podemos analizar. Nosotros sabemos que los jugadores, por ejemplo, 95, este era su último año. Los jugadores 95 jugaban su última temporada. Y algunos en realidad en este año se podrían haber salvado, porque uno nunca sabe cuándo cuando le llega el, el minuto. ¿Ustedes conocen la historia de, del chupete suazo? Sí. sí. Entonces, ¿qué mejor, qué mejor ejemplo? Y eso es verdad. Entonces, para ir aclarándole a los muchachos, se están tomando medidas, pero obviamente todo eh, puede ir cambiando por las medidas desde más arriba, desde el ministerio, desde si se permite entrenar o no, si se permite jugar. Así que todo vamos también a ir aclarándolo eh, paso a paso, como dice el gobierno, eh, por ahí. Yo quería preguntarle, don Gerardo, eh, bueno, yo veo mucho fútbol eh, constantemente, en caso de porque le preguntamos al doctor José Miguel y él nos decía que no tenía nada que ver con este punto. Y eran las medidas que se tomaban en el cambio de reglamento en caso de jugar. Por ejemplo, una de ellas era el tema de los cinco cambios en tres intervenciones. Ustedes están manejando el reglamento, porque todo se rige por la FIFA, pero ¿hay algunas modificaciones en, particular, eh, en, en respecto a, en caso de un posible torneo? El reglamento de ANFA, en ese sentido, es súper claro. El reglamento de ANFA autoriza tres cambios. Y nosotros pensamos, si logramos jugar, solo fines de semana. No, no, no pensamos jugar en mitad de semana. Porque hay muchas cosas que, eh, que nosotros como amateur debemos tener en cuenta. Eh, no es lo mismo jugar un fin de semana que jugar un miércoles. Entonces esas medidas están tomadas. Y de acuerdo a eso, el reglamento ANFA es súper claro, nos permite solo tres cambios. Ok, entonces, claro, lo, lo del reglamento para que todos también vayan siguiendo se mantiene, lo que se, lo que se complementa a esto serían los manuales de procedimiento, que eso corre por el tema de sanidad, donde ahí van a ver los cuidados personales, y eso cada club tiene que saberlo, y reiteramos, leerlo para que no hayan dudas ni cuestionamientos, todo va a estar por escrito para que todos los equipos eh, sepan cómo manejar esta situación. Sí, sí, José Ángel, ahora también tiene ¿hay alguna otra consulta, acotación, para, para ir redondeando todos estos temas. No, no, yo al menos en esta pasada estoy bastante conforme. Alexis, tú por, por tu parte. No, eh, completísima la información que nos entrega don Gerardo, eh, que si nos puede hacer un resumen en contexto. ¿Cómo está la situación? Eh, para la gente que se va a ir conectando recién al programa, eh, por favor, don Gerardo. Bueno, nosotros desde mediados de abril estamos en reuniones permanentes con Tercera División A y Tercera División B. Y el directorio de tercera división se reúne a lo menos una o dos veces por semana. De acuerdo a lo que va esto cambiando y moviéndose. En estos minutos, eh, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir y a insistir. No tenemos todavía ninguna autorización que indique que podemos jugar. En, este, han, en esto, han sido eh, ha súper clara y ha dejado la posibilidad de que los equipos puedan este año no participar. Conforme a su realidad y a su hecho real. Bueno, nosotros en esto estamos en, en espera de culminar este proceso, sabiendo claramente que ya en tercera división tenemos eh, alrededor de 14 instituciones pendientes, algunos, y en la tercera división B, 22, pero también tenemos que tener claro que si la Ceremis de Salud en al, no permite en algún estadio, hasta ahí llega la participación de esa institución. Y eso quiero ser súper claro. Si la Ceremis de Salud de alguna determinada región no permite que el club juegue porque las condiciones no están dadas, ese ya es un tema distinto a, a decir yo quiero participar porque ahí es la CBB Salud la que va a decir sí o no, o no participa. Aquí dependemos también de lo que ellos indiquen y de lo que ellos nos vayan eh, entregando como información acerca del de el uso de los camarines, por ejemplo, de la ducha, eh, etcétera. Eh, mucho, mucho cambio, como dice el, el narrador acá, pueden existir a, a través de lo que va quedando o lo que va pasando en este tiempo. Se ve complicado, se ve difícil, la gente quiere jugar, es una buena alternativa, pero también hay que tener mucha precaución y cuidado. Sí, entonces ahí ya nos hacía un resumen bastante general de todo lo que está pasando, cómo están manejando. Y yo aquí acotar a un poquito, en caso de que uno quiera saber información, porque si hay algo que la gente, entre comillas, ha cuestionado un poco, y nosotros hay que decirlo también, es a veces la falta de, de información oficial, que en algún momento le hicieron con un comunicado de que el campeonato... Porque habían rumores de que ya tenía fecha el campeonato de tercera. Y Anfa con un comunicado el que decía que las cosas se estaban manejando, se estaban evaluando, se estaba creando lo del Comité de Sanidad. Eh, entonces... ¿Cómo hacerlo bien para comunicarse y aclarar dudas directamente con ANFA, directamente con usted? ¿Cómo ir viendo? O, uh, en este caso, ustedes como ANFA quieren manejar y e implementar un poquito ese tema de, de quizás mandar un comunicado oficial una vez al mes para, para que la gente también vaya sabiendo qué pasa con, con ANFA. Mira, nosotros le hemos informado en reuniones de tercera A y tercera B a cada uno de los dirigentes que ha participado. Yo te digo que la última reunión de tercera a, participaron todos y en la, en la penúltima y en la última donde ya estaban los que querían jugar también, todo ha sido un 100% a nosotros nos llama la atención de repente que si yo estoy en una reunión al rato, aparece la información y es incompleta porque nosotros les pedimos a los dirigentes que tomen nota que sean, eh, que anoten lo que realmente importa de todo esto ¿cuál es lo, lo real en estos minutos? Tenemos 22 equipos en tercera vez que quieren participar y al menos 14 en tercera vez que quieren participar. Eso es lo, lo, lo, lo real. El tipo de torneo aún no lo definimos, pero lo, prim a lo primero que nos vamos a consultar son a ellos y les vamos a explicar la forma y el torneo que se va a hacer. Y después eh, le informamos al resto. Entonces, eso tiene que tener claro. Yo, Alexis, él me ha llamado y yo le he contestado siempre. Siempre le he contestado y he sido súper honrado porque siempre he sido igual. Yo nunca he ocultado nada de nada porque no tengo por qué en estos minutos. Al contrario, a mí me sirve esto para decirle a todos que estén tranquilos, que estamos dando los pasos, pero que a los primeros que le hemos informado es a los dirigentes de las instituciones, que es lo que hacemos siempre. Nunca hacemos nada. Si nosotros sancionamos a una institución, nunca lo comentamos antes que el dirigente o el club lo sepa. Eso siempre lo hacemos igual. Siempre... Usamos de esa forma la jerarquización. Después, si los clubes quieren, ellos comentarlo con las personas que están a su lado, ese es otro problema. Pero nosotros somos súper honrados en el sentido de decirle, mira, esto sucede, por esto deben estar aquí. O simplemente a los primeros que le dijimos fue a los dirigentes, señores, está la posibilidad de no jugar. Véanlo ustedes, medítenlo, piénsenlo. Hace pocos días atrás un dirigente me llamó y me dijo, Sabes dijo tiene razón. Esto está muy peligroso. Es usted el que tiene que tomar la razón, no yo. Si en estos minutos, tercera división le dio la posibilidad de esta, tienes que tomarla. ¿Sí, Pero tomarla. Yo le digo en estos minutos, los torneos nacionales de ANFA están todos suspendidos. No hay fútbol ANFA. Solo si, si pudiéramos jugar, seríamos nosotros. Eso es realmente lo que sucede. Y es bueno porque como siempre hemos dicho acá, lo que hace Alexis de, de ir a la fuente, saber en concreto qué está pasando, porque yo debo comentarlo, por ahí vi un club que ponía que estaban haciéndose los PCR, de vacunación, y Alexis tiene, si me puede comentar un poquito esa información, como que ellos daban a entender que ya en un par de semanas ya estaba empezando el campeonato, que tú Alexis mandaste una, una fotito ahí al, al grupo, si me puedes comentar un poquito de qué pasaba con eso. Sí, es que, a ver, son eh, las redes sociales de, de los equipos oficiales Deporte Rancagua, el equipo que va a jugar por primera vez en la tercera división B estaba haciendo yo, por eso hay que, también como dice Gerardo, hay que ser bien responsable eh, estaba haciendo exámenes PCR preventivos a, a parte de su cuerpo de jugadores eh, también hay que mirarlo eh, por un tema de gestión también es muy bueno que los equipos le den movilidad a sus redes sociales para que nosotros podamos alimentarnos, pero siempre teniendo el resguardo de, de, de ir a la fuente que es Gerardo o con los mismos clubes. Pero también eh, causó mucho revuelo y es muy llamativo que un equipo ya esté realizando los exámenes de PCR. Eso, eso, eso, te habla mal. eso te habla mal, porque en tercera división, en estos minutos, nadie debería estar haciendo nada, solo trabajo en, en teletrabajo o trabajo remoto. Nadie debe estar haciendo nada porque no hay autorización para nadie. ¿Me entiendes? Si es así, es muy mal visto. Eh, y, y eso que tú comentas es un hecho. Hay todos los días un hecho distinto. Y todos los días se dicen cosas. No, si esto es fácil, esto es sencillo. En estos momentos estamos a la espera de que se nos autorice entrenar. Y eso no va a pasar nunca antes que empiece el fútbol profesional. Eh, ni siquiera la segunda división todavía puede empezar porque le vuelvo a repetir, yo tengo el oficio y el oficio dice, primera A y primera B yo la verdad yo lo veo por el otro lado no lo, no lo quiero ver por el lado quisquilloso, sino por un lado de que el club esté preocupado por, por cómo están sus jugadores, no, no es la eventualidad de que quieran jugar, sino porque están preocupados de cómo están, si están infectados o si no para, para poder ir eh, guiándolos tal vez en cómo proceder en caso de que estén infectados yo, lo, yo al menos yo lo, yo lo vi por ese lado no, si sí está bien, si sí, sí. sí es por ese lado, pero esas cosas se tienen que hacer en silencio, ¿me entiendes? Porque si tú le sacas una foto a un equipo que se está haciendo un PCR, los demás van a decir, y nosotros, nadie nos dijo, porque así se toma, José, no, no, así claro. es muy fácil, ¿te entiendes? No, nadie te va a preguntar, oye, ¿estos son realmente jugadores? Y si lo hacen, no tienen que hacerlo en silencio, no tienen que mostrarse. Es, es lo más aconsejable. Eh, hace un, un mes atrás, más o menos, salió una foto de los jugadores de Municipal Ovalle trabajando en la cancha. Estaban con pala y picota arreglando la cancha. Sacaron una foto, a los dos minutos estaban entrevistando a Don Martín por qué Municipal Ovalle estaba entrenando. Allá tuvimos que llamar a los dirigentes de Valle. Y preguntarle si era efectivo o no era efectivo, qué es lo que estaban haciendo. No, era una actividad que estaban haciendo, eh, pero no era el equipo. Entonces, todas esas cosas se malinterpretan. Es decir, no sé, te, te, te fijas en estos minutos, ¿cuál es lo real? Lo real es que ningún, auto, ningún equipo de tercera división debería estar haciendo nada, solo trabajando en forma remota. Eso es real. Eso es lo que queremos aclarar. De hecho, acá hay un comentario bastante importante. Luis Angélica Araya Duarte, me imagino que dirigente del club Rancagua que pone, que obviamente deberíamos preguntarle a, a ella, y dice, es para prevención de sus jugadores y cuerpo técnico. Me imagino que son solamente los de la zona, ya que nosotros lo único que queríamos aclarar es ese tema, de que la gente no dé por entendido de que por un por una noticia extraoficial, entre comillas, porque eso es su, es su página oficial, no piensen que ya está lista las cosas, sino que hay que ir a la fuente ...saber bien, y acá estamos dando información concreta... ...de lo que pasa en ANFA... ...acá eh, Luisa nos aclara también... ...que ellos lo están haciendo eh, preventivo... ...para sus jugadores y su cuerpo técnico... ...y me imagino que son solamente los de la zona... ...porque si tienen algún jugador que participe de otra región... ...no puede viajar y todos esos temas... ...y eso está bien, que lo hagan... ...solamente acá el tema es ese... ...de tener ojo con el tema de que se publique... ...y que, cómo lo interpreta uno... ...para estar más en concreto... ...de toda la información... ...ya hemos aclarado muchas cosas... Y acá hay dos preguntas que, bueno, se las hemos hecho una cantidad de invitados que hemos tenido, entre comillas, y queremos ser ahí bien enfáticos en esto, don Gerardo, usted que directamente en ANFA. ¿Qué pasa? Porque, a ver, se ha comentado de que se amplía, no se amplía, no con los cupos de este año, sino qué pasa con el, el rango general de, de la edad en tercera división. Porque hay mucha gente que postula y dice que debería ampliarse un poquito más de, del límite de los cupos de edad, no solo que fuera 25, por ahí, por ejemplo, postulaban 27, 28. ¿Se ha pensado en eso, don Gerardo? Mira, eh, te voy a contestar de la siguiente forma. En los años 90, 90 y algo, se jugaba tercera división con los viejos estandartes, los que venían de vuelta del fútbol profesional. No sé si ustedes se recuerdan al, al, eh, a muchos, Zúñiga, muchos jugadores que venían de fútbol profesional llegaban a tercera división y eran un lío, un lío mayúsculo, porque mientras más años tienen, más mañuelos son, entonces se privilegió la tercera división en sub-23 para darle el, el, el contrario, darle la posibilidad de ascender a, a la primera división o llegar a la fútbol profesional, por eso se juega eh, sub-23 y, y eso te digo de verdad, sinceramente jamás se va a cambiar porque esa es la idea, que estos muchachos que rechaza el fútbol profesional porque así todos esos jugadores que vienen de vuelta que, que el, a los 18 años los equipos no los contratan ni los largan es justamente para que vayan a buscar la alternativa de tercera división y puedan volver a resurgir por eso lo hicimos de esa manera y se ha hecho de esa manera los dirigentes de aquellos años lo pensaron de esa forma yo te digo, sinceramente lo veo muy difícil que la tercera división vaya a subir en edad y don Gerardo, el cupo de extranjero es un, es un lío que, que habíamos comenzado y estamos en estudio, porque actualmente, bueno, hasta el año pasado, eh, la cantidad de extranjeros en Chile era enorme. De verdad que ahora no lo sé. No sé el número si habrá subido o bajado con este asunto de la pandemia. Pero lo estábamos analizando y pensando eh, porque en estos minutos, en tercera división, juegan solo jugadores chilenos. Y ojo ahí, que voy a decir algo, porque sucede... Que eh, en Pilmagüe, por ejemplo, por algún equipo, habían, ahí, la, la zona de Pilmagüe está pegada a la cordillera y pasan fácilmente eh, chilenos-argentinos para de acá de vuelta. Solo pueden jugar si son chilenos, chilenos-argentinos. Así que cuando llegan a un. Oye, oh, este cabrón habla es argentino, sí, pero de nacionalidad chilena. Tiene ambas nacionalidades, pero es chileno y por ser chileno puede jugar. Pero por ahora, por este año 2020, no sé, el 2021 extranjero todavía no en tercera división. Sí, eh, don Gerardo, para, para, disculpe para, para complementar el tema del, del rango de edad que estaba escuchando todo, por supuesto, el tema es que está bien el tema de, de querer que darle la oportunidad, como usted decía, a estos muchachos para que, para que puedan ir al fútbol profesional, pero lamentablemente eh, también está comprobado que la madurez del, del futbolista joven es a los 25 años, entonces se le corta en cierta forma eh, dos años. ¿se podría considerar tal vez que sea sub-25 con cupos de 25? Eh, mira, en estos minutos eh, por ahora que eh, hablamos de sub-23 no sé qué irá a pasar con la historia de verdad que te lo digo probablemente eh, existan dirigentes que tengan otra visión futurista y puedan analizar y ver como tú dices que los jugadores eh, maduran a los 25 probablemente eh, alguna vez se proponga por ahora se ve muy lejano, pero tú sabes que esto puede cambiar de un minuto a otro. No, Gerardo, sí. usted dice que esto, esto puede variar. ¿Cuáles serían los caminos? ¿Tiene que ser una, una, una opción de los propios dirigentes que participan en los campeonatos? ¿O tiene que generarse internamente el directorio de tercera división, elevarlo a...? Lo que, pasa, lo que pasa es que por el momento, como te vuelvo, les vuelvo a repetir, por el momento no se ha pensado jamás en cambiar la edad. Mantener el sub-23 con esta alternativa de cinco jugadores mayores que son 24 o 25 años. Eh, no sé, el próximo año, dependiendo, como ya lo hemos visto, dicho y conversado, dependiendo de cómo se vaya dando esto, y si podemos o no jugar. Pero si jugamos, ustedes te, tengan por seguro que la edad se va a mantener y los cupos igual. Es importante entonces aclarar eso de, para que aquellos jugadores que obviamente siguen con el esperanza o muchos técnicos lo han planteado. Cada uno tiene sus visiones, algunos otros también, hay que decirlo, han dicho que prefieren que la categoría siga así. Así que, eh, dos, dos cosas para aclarar para la, la gente que nos está, no está viendo. Por el momento, no está en proyecto el tema de ampliar los límites de, de, de cupos de edad. Puede que en algún momento se piense y se haga, todo va a verse cómo cambie el fútbol para el 2021, porque esta pandemia va, va a generar cambios. Con respecto a los que son cupos este año, para que sepan, si se juega, eh, se estaría respetando la edad y es, lamentablemente sería su último año más corto, pero si no se juega, se van a implementar medidas y cambios que se tienen que ir viendo paso a paso con todas las medidas que conllevan desde, desde arriba, por así decirlo, ministerios de Salud... Y todo lo que va pasando Para que vayan teniendo tranquilidad Aún no se toman medidas en concreto Todo se va a ir analizando en el proceso De si se juega o no De cuántos equipos participen Y cómo vaya en la autorización del gobierno Y la Seremi de Salud Lo último que yo quería Que si don Gerardo nos puede aclarar Es el tema de que había la duda Y nosotros sí lo comentamos ¿Qué pasó con los jugadores que habían firmado por un equipo Y aquel equipo decidió no participar? Mira los jugadores que permanecen en, en ANFA, y esto quiero ser súper claro, los jugadores que, que están eh, federados en ANFA, no pierden su categoría ni su eh, club de origen. Esto significa que ningún jugador queda libre. En ANFA no existen los jugadores libres. Eso existe solo en el fútbol profesional. En el fútbol amateur no existe la libertad de acción por lo tanto, los jugadores permanecen mínimo un año en tercera división. Hayan o no jugado. Ahora, hay, un, hay una, una, un beneficio para los clubes de tercera división. Los jugadores a los 10 meses se pueden cambiar de institución. Pero eso es solo para tercera división, no para el resto. Es decir, si un jugador, por ejemplo, de Gasparín, se si quiere ir al fútbol amateur, tiene que esperar un año. Pero si un jugador de Gasparín se quiere ir, por ejemplo, a Macul, necesita 10 meses. Ese es el único, el único beneficio en, en el espacio que se llama interno de tercera división, eh, es menor. Pero todos los demás jugadores tienen mínimo un año. Y eso es, no es solo para tercera, sino que para todos los jugadores amateur. Ningún jugador amateur es libre, ninguna. Y es importante aclarar este punto recordando también que, como lo dije anteriormente, hasta el 15 de marzo, que era la fecha eh, previa, una semana antes de que comenzara el campeonato, ya los jugadores deberían haber estado inscritos, así que esto no es una medida que se tome por COVID, de que por eso quedan, por así decirlo, amarrados. O sea, si tú ya te comprometiste y tu institución eh, en un principio va a participar, ya estás en los registros y lamentablemente esta situación afectó de una forma u otra, pero bueno, hay que todo ahora se va a ver qué pasa más adelante. Como resumen... Aún no hay nada en concreto, sí cosas en concreto por así decirlo, están los manuales, está, se está trabajando semana a semana para saber qué pasa, cómo va a funcionar el campeonato, eh, todo al alero de, de qué pasa en primera división, se están manejando fechas, pero también faltan autorizaciones aún de Ceremi, viendo qué pasa con las mismas cuarentenas, toques de queda eh, a nivel gubernamental, así que bueno, eh, ha sido un excelente programa, hemos aclarado muchas dudas, creo que nos benefició bastante, entre comillas, el horario y también la extensión de una horita y media, eh, agradecemos la gestión de Gonzalo ahí y Fakir, también a toda la gente que comentó, que mandó sus cariños, sus saludos, a Don Gerardo es una muy buena persona y quedó demostrado a través de la entrevista y la gente que comentó, despedirme de José Ángel, ha sido un agrado eh, tenerte el día de hoy en el programa gracias Mauricio, también sé que es un placer para ti tenerme en el programa eh, no, no, <risa> pero no, es, es agradecido de estar nuevamente en el, en el programa con un gran invitado, como tú mencionaste, nos dejó las cosas súper claras para, para los jugadores para la gente, para todos en general recordar que este programa va a quedar en el Facebook de Tu Zona X por si llegaron ahora último para que lo puedan ver una vez más, también va a estar en en YouTube, publicado por supuesto a través de Ataque Directo, arroba, Ataque Directo y por supuesto que nos sigan a través de TuZonaX, arroba TuZonaX y me permito eh, una pequeña licencia porque va a volver el fútbol de élite, de lo que es la Europa League la Champions League, no voy a decir dónde voy a estar para no crear conflicto, solo que me sigan a través de las redes sociales arroba, porque <ríe> relato dónde voy a estar transmitiendo mañana y pasado tanto Europa League como Champions League, un abrazo para Don Gerardo para Alexis, también agradecer la, la gestión de nuestro invitado, para ti Mauricio, que se cuiden y que sea hasta la próxima semana Muchas gracias eh, José Ángel ahí obviamente tenemos fútbol para ver y que te sigan, que mejor ahí trabajando en otros lados, sí. Alexis González, un agrado, muy agradecido por la tremenda gestión del, del invitado de hoy y obviamente por todos tus platitos, todo lo que nos aclaras también en el programa Agradecer primero que todo a Gerardo por la disposición y la amabilidad con mi persona. Siempre, como dice él, está abierto y dispuesto a responder todas las dudas, todas las preguntas que tengamos y así darle a la gente eh, la verdadera, la verdadera de ANFA. Eh, quiero pasar también un pequeño datito a mis amigos de Deportes Pirque, que están eh, celebrando, están muy contentos porque hicieron hace poquito el lanzamiento de su página web de Deportes Pirque, así que toda la gente pircana que sigue a este gran equipo como la AVE Fénix, yo lo nombré hace un tiempo atrás, está con esa página web y también va a iniciar una campaña de socios. Así que toda la gente de Pirque, amantes de Pirque, simpatizantes, hinchadas, pueden visitar eh, sus redes sociales y ahí hacerse socio. Así es. Don Gerardo, agradecerle su participación el día de hoy como un facilitador extraordinario de toda la información directa de ANFA y la disposición para con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que ojalá haya quedado más claro el tema de los jugadores eternos y que, que les vaya muy bien y muchas gracias por eh, haberme invitado a este programa. A gustó es. el programa, don Gerardo? ¿Te sí, pasó bien? Yo, sí, sí, esto Me es lindo, difícil. Ya. Esto es complicado, Ay. esto no es fácil, eh, hay muchas cosas que, que uno quisiera estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en realidad eh, es eh, difícil eh, tratar de que toda la gente te entienda. Eh, pero yo bueno, creo que es el peor problema entregar la mayor información posible, así que agradecemos a toda la gente que nos sintonizó, a Fakir que estuvo en los controles, le mandamos un abrazo grande a toda la gente, a cuidarse y recordar el sábado a las 22 horas, Ataque Directo Late, con una nueva entrevista de un otro jugador que pasó por la tercera edición. Un abrazo a todos muchachos, cuídense sus hogares y como dice Gonzalo Brito, que sea gol. Chao, chao. Cuídense. Chau. Adiós. <ríe>